del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afecta la efectiva separación de poderes en un sistema democrático. La fuerte injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros en el máximo tribunal de justicia en México se vio evidenciada el pasado 14 de abril cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la figura del arraigo. Además de constituir una decisión contraria al informe de, do, de 2011 de la Relatora Especial de Naciones Unidas, quien declaró esta figura arbitraria e incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y recomendar eliminarla del sistema de justicia penal en México, preocupa particularmente la parcialidad con la que decidió el recién nombrado ministro, quien fuera ex procurador general de la República en funciones cuando se solicitara el arraigo en materia de revisión. Es por ello que los mecanismos de nombramiento judiciales tienen consecuencias tanto en la calidad de quienes llegan a ejercer la judicatura como respecto de su independencia e imparcialidad. Es por ello que los mecanismos para la elección de ministros y ministras comprometen y determinan la calidad de los postulantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de Naciones Unidas han coincidido en que uno de los principales problemas en algunos países de la región es el elevado grado de politización de los sistemas de selección, nombramiento o elección de operadores de justicia el cual se inicia en muchos casos en los procesos de selección de las más altas jerarquías de las máximas instituciones de justicia y se traslada al nombramiento de las demás instancias, afectando el funcionamiento de todo el aparato de justicia. El derecho internacional ha establecido algunos criterios mínimos para que los procedimientos para el nombramiento de las y los operadores de justicia reúnan condiciones que se traduzcan en un verdadero régimen independiente que permita el acceso a la justicia. Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura establecen en su principio 10, por ejemplo, que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. El sistema interamericano, por su parte, ha abordado la selección de jueces y magistrados a través de distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más recientemente a través del informe llamado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, que fue publicado en 2013. Y también la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre el tema en diversas sentencias, como ya se ha mencionado anteriormente en las mesas. En el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que los estándares interamericanos aplicables a procesos de selección de jueces son garantizar la igualdad de condiciones y no discriminación de las y los postulantes, lo cual incluye procurar que haya diversidad de género y etnias en las Cortes, hacer una selección con base en el mérito y las capacidades, garantizar que haya publicidad, claridad y transparencia en todas las etapas del proceso para garantizar la participación del público y celebrar audiencias o entrevistas públicas con las y los candidatos, garantizar que la intervención de órganos políticos en el proceso de selección y nombramiento no afecte la independencia judicial. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Interamericana y la Relatora Especial de Naciones Unidas comparten la importancia de que en los criterios y el procedimiento de selección se garantice que la integración del Poder Judicial pueda reflejar la diversidad de las sociedades y, en particular, lograr que los grupos pertenecientes a minorías o grupos insuficientemente representados estén adecuadamente representados como una forma de garantizar su adecuado acceso a la justicia. La Comisión Interamericana ha constatado que uno de los problemas importantes en la región es la falta de representatividad de los diversos sectores de la sociedad en los órganos de justicia. En este sentido, observa con preocupación la desigual participación de las mujeres en las entidades de justicia. En su informe sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, la Comisión Interamericana constató que el progreso de las mujeres en el ámbito de las entidades de impartición de justicia es muy lento en la región existiendo poca presencia de las mujeres en posiciones de toma de decisiones en los tribunales superiores y cortes constitucionales de los países americanos. De tal manera que se ha generado una gran estratificación del poder en esta área que excluye a las mujeres de los puestos superiores del sistema de justicia. La Comisión Interamericana y la Relatoría de Naciones Unidas coinciden en que los estados deben evaluar la estructura y la composición del poder judicial para garantizar una adecuada representación de la mujer y crear las condiciones necesarias para la consecución de la igualdad de género dentro del propio Poder Judicial. Asimismo, la Comisión Interamericana ha observado con preocupación en la región que algunos procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos quienes tengan mérito o mejores capacidades profesionales y puedan llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político. Es por ello que la Comisión ha recomendado que los Estados establezcan criterios objetivos para determinar y valorar con precisión el mérito personal y la capacidad profesional de los y las candidatas. Dichos criterios deberían estar consagrados en instrumentos normativos del Estado para asegurar su observancia y exigibilidad. Por otro lado, la Comisión Interamericana considera prioritaria la publicidad de los requisitos y procedimientos para las y los postulantes, como un elemento de la transparencia a observarse en los procesos de selección. De acuerdo a la Comisión, es fundamental que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual brinda confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso, reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes y facilita la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos. Vale la pena examinar experiencias y buenas prácticas a nivel internacional al respecto. El proceso de selección y nombramiento de miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos es un muy buen ejemplo a revisar. Es un proceso bastante simple y asegura, y asegura la aplicación del enfoque de pesos y contrapesos mediante la postulación a cargo del Poder Ejecutivo y la, y la confirmación del Poder Legislativo. La cláusula sobre nombramiento de la Constitución de Estados Unidos dispone que el presidente propondrá y con el asesoramiento y la aprobación del Senado nombrará a los magistrados de la Corte Suprema. El Senado ha adoptado procedimientos detallados para evaluar a un candidato una vez que ha sido propuesto por el presidente. El procedimiento del Senado ha adquirido gran publicidad y se han realizado audiencias televisadas en todos los niveles con amplia cobertura mediática. Las y los candidatos seleccionados por el presidente son evaluados por la Comisión Judicial del Senado. La Comisión extiende a cada candidato un exhaustivo cuestionario sobre datos personales, para obtener información relativa a sus antecedentes de práctica jurídica, su patrimonio y su producción doctrinaria. La mayoría de las respuestas se incorporan a los registros públicos que se ponen a disposición de los medios y otros actores para su análisis. La Comisión también formula al candidato preguntas adicionales que a menudo se preparan en función de las sugerencias de la prensa o ciudadanos, ciudadanas interesados que han examinado los materiales difundidos al público. Casi todos los materiales considerados por la Comisión Judicial y el Pleno del Senado forman parte de registros públicos. Por ejemplo, se puede acceder al gran volumen de material recabado en las audiencias vinculadas con la postulación de Elena Kagan y Sonia Sotomayor por el presidente Obama, el cual estaba disponible a través de enlaces de Internet mostrados en el sitio web de la Comisión Judicial. Los enlaces incluían las respuestas al cuestionario de la Comisión, las contestaciones de todas las partes a otros pedidos de información y las cartas recibidas a favor o en contra de las respectivas postulaciones. A causa de todo este escrutinio, el proceso de designación para los magistrados de la Corte Suprema se ha convertido en un ejercicio intenso y democrático que influye tanto en la reputación del presidente, la cual se ve afectada en función del postulante elegido, al igual que en la reputación de los senadores, según el modo en que procesan la postulación. Por consiguiente, existen incentivos para seleccionar y nombrar a individuos sumamente idóneos, independientemente de cuál sea su opinión política o afiliación partidaria. La principal enseñanza que se podría extraer es la importancia de fomentar el interés y el debate entre la ciudadanía sobre el proceso para la selección y el nombramiento de magistrados de las máximas cortes. Es por ello que este diálogo resulta de fundamental relevancia, dado lo importante que representa la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la luz de los desafíos que enfrenta el país, particularmente en materia de derechos humanos. Entre los principales desafíos que deberá atender la Corte bajo su nueva composición se encuentra la implementación del nuevo sistema de justicia penal a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, el cumplimiento e implementación de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, particularmente los que se refieren a la sanción y establecimiento de medidas de no repetición para casos de violaciones graves a derechos humanos como lo son tortura, desaparición forzada, ejecuciones, detenciones arbitrarias, feminicidio… Será principalmente de fundamental relevancia atender el profundo vacío que tiene el sistema de justicia del país, que es la impunidad. Por otro lado, la forma en que se enfrenten las controversias que susciten las llamadas reformas estructurales impulsadas en los últimos años serán esenciales para brindar legitimidad y percepción de justicia a dicha institución. Eh, hacemos un llamado para que el Senado de la República cumpla con los estándares internacionales del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano mencionados, así como con las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana eh, eh, para el caso de Ayuxinapa, el cual recomienda… Se debe establecer un proceso de selección y nombramiento de ministros que garantice la efectiva separación de poderes, inhiba la injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección e incentive que se designen las personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia. Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una posición de prestigio y funja como el último árbitro de todas las cuestiones jurídicas relevantes que afectan a la sociedad mexicana, los nombramientos judiciales deben de despolitizarse muchas gracias muchas gracias maestra guzmán vera eh, a continuación tiene el uso de la voz el doctor jorge javier romero vadillo de la organización sin cuotas ni cuates muchas gracias senador yunes me parece que es una gran iniciativa que hayan convocado a este foro con la sociedad civil para discutir este tema que es central. Porque estamos en, en un momento del país en, que, en el cual la legitimidad del sistema judicial es clave para que podamos dar el paso que falta para que México se convierta en un orden social de acceso abierto y deje atrás sus prácticas tradicionales de negociación de, le, de la desobediencia de la ley, de clientelismo y de venta de protecciones particulares. Sin un poder judicial legítimo y aceptado, eso no se va a lograr. Por eso es tan importante discutir sobre la Suprema Corte. La Reforma de 1995 fue la piedra fundacional de un sistema judicial verdaderamente autónomo, eh, después de toda una historia de dependencia del Ejecutivo. Las facultades que adquirió entonces la Corte son tan importantes para la democracia como las elecciones libres. Sin embargo, 20 años después, el proceso de construcción de un sistema judicial plenamente reconocido por la sociedad, por su independencia, imparcialidad, profesionalismo y eficacia, sigue inconcluso. La legitimidad del sistema judicial es básica para, la sociedad, para que la sociedad mexicana transite de un orden social de acceso limitado a uno de acceso abierto, como decía yo al principio. El punto de partida de todas las buenas prácticas en el nombramiento de, de todo juez deben ser, sin duda, como ya lo decía Olga, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Estos plantean que lo, los mínimos que deben cubrir los sistemas judiciales para ser considerados realmente independientes. En el punto relativo a los procesos de selección, la competencia profesional y la formación de los jueces se establecen. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que este no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces no se habrá discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición. Es decir, evidentemente los, los altos tribunales deben ser, como todo el Poder Judicial, espacios, espacios que reflejen la pluralidad y la diversidad de la sociedad. No se trata de, de, de que haya una voz unánime con una ideológica o moral en, en, en la Suprema Corte, se trata de que haya pluralidad, pero que no haya influencias indebidas. ¿Cuáles son esos esos motivos indebidos? Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial establecen, como parte de la necesaria independencia de los jueces, que un juez deberá ejercer su función judicial de forma independiente, partiendo de su valoración de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o de o cualquier razón. Les voy a leer una nota. A ver si no consideran que esto es una presión indebida ¿no? que, por supuesto, afecta el proceso, la legitimidad del proceso en curso para la elección de ministros de la Corte. Colima. El senador y ex candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, adelantó que si alguno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulan los triunfos obtenidos por su partido, la bancada panista no votará por él como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si una decisión de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial daña a la democracia y daña al PAN en una de las elecciones que ganó, los 38 senadores jamás darán un voto para ser ministro de la Suprema Corte a un magistrado que perjudique una elección que legítimamente ganamos, aseguro, Preciado. Evidentemente con esto, cualquier nombramiento de un integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues va a perder legitimidad. ¿No? Digo, evidentemente, esto es precisamente a lo que se refieren cuando estamos hablando de presiones indebidas. Y si existe un tribunal que está sujeto precisamente por sus decisiones políticas este, a este tipo de presiones, bueno, es correcto que sus integrantes puedan pasar después a ministros de la Corte, cuando además se trata de un tribunal que en sí mismo es un tribunal de constitucionalidad. Eh, bueno, les digo amenazas de cualquier tipo, interferencias sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o de cualquier razón. Por ello, un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre y de las anteriores a los ojos de un observador razonable. Eso dicen los principios de Bangalore. Los poderes ejecutivo y legislativo están integrados por partidos políticos con reglas disciplinarias internas. Alguien que ha sido dirigente de un partido y legislador en la misma legislatura en la que se va a designar a un juez constitucional, no está libre de esas conexiones inapropiadas. Por eso, sin cuotas ni cuates, que no es una organización, tengo que aclarar, es un movimiento iniciado por tres profesores universitarios, que hicimos una petición al presidente de la República y al Senado, y que sumamos 50 mil firmas a esta petición, hemos puesto el énfasis en esta cuestión de que no haya cuotas partidistas en la integración de la Corte. No estábamos, no estamos de ninguna manera en contra de personas concretas, sino que defendemos principios generales, porque creemos realmente que la, en la necesidad de legitimar a fondo al Poder Judicial como parte de la construcción de la democracia mexicana. De ahí, bueno, entonces el proceso de selección es muy importante en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El mecanismo actual parte de un proceso de caja negra, en el cual el Presidente de República selecciona de manera privada ternas para someterlas al Senado. Ese primer paso de preselección resulta opaco y no cumple con los criterios que ha planteado la Due Process of Law Foundation, la Fundación para el Debido Proceso, en sus lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en méritos que consideran la transparencia en todo el proceso de selección como una característica indispensable para garantizar la legitimidad social de la Judicatura en su conjunto. Para ello, plantean la existencia de entidades de preselección autónomas, que no estén sujetas directa o indirectamente a presiones. También establecen que los perfiles de los magistrados, ministros en nuestro caso, deben ser claros y hallarse previamente establecidos. Eh, con las características profesionales y personales requeridas. El perfil debe ser claro, estar previamente, esta, este, eh, ser público para reducir la arbitrariedad en la selección. Debe haber también un proceso de selección y evaluación claramente definido y responsabilidades de cada actor que participa en él. También debe haber mecanismos de recepción de observaciones sobre los postulantes que deben ser investigadas. Claro que estas no podrán ser anónimas. Se deben realizar audiencias públicas con los postulantes para evaluar sus capacidades, conocer mejor sus ideas en cuanto al derecho, el rol de la judicatura y el papel de la Corte en la sociedad. Las audiencias también juegan un favor, a favor de la legitimidad del proceso. También es indispensable que se procure la diversidad de la Corte, que refleje la diversidad social, tanto en lo referido a sexos como a grupos minoritarios. Hoy en la Corte hay dos mujeres, una va a dejar su cargo en este, eh, ahora bueno, ya en estos días, va a quedar una sola mujer, es indispensable que eso se balancee en la Corte. Eh, finalmente, los lineamientos establecen que la entidad a cargo debe motivar su elección final. En México, la entidad a cargo es la de la preselección es la Presidencia de la República. No sería bueno que el Presidente tomara en cuenta estos criterios, como lo hizo el Presidente de Colombia, este, el Presidente Santos de Colombia, en el último proceso de selección de, este, de, de un magistrado del Tribunal Constitucional. Esto contribuiría enormemente a la legitimidad del Poder Judicial en un momento clave, cuando hay este clima de, de, de, de desprestigio de la política, de deterioro de la confianza sobre los políticos. Sobre el perfil de los integrantes, los lineamientos de la Fundación para el Debido Proceso hacen señalamientos relevantes. El primero es, de nuevo, la independencia y la imparcialidad. Es condición básica, dicen, para un adecuado funcionamiento de la judicatura y un desempeño recto de los miembros de la institución judicial, que sus integrantes sean personas independientes e imparciales. Eso quiere decir que no se dejen influenciar por intereses particulares o sectoriales, de modo que sus decisiones se basen únicamente en criterios acerca de la aplicación de la ley. Debe, debido a la importancia fundamental de la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces, varios instrumentos internacionales establecen esa condición. Para examinar y evaluar esos antecedentes personales, es fundamental que el postulante presente una declaración jurada que contenga un listado exhaustivo de quienes han sido sus clientes, sus contrapartes laborales y profesionales y las sociedades comerciales y profesionales en las que participan o han participado. Durante la entrevista pública se pueden examinar esos antecedentes y sus posible repercusión en el desempeño en la función a la que postula, aunque pueden ser temas incómodos para discutir públicamente, es, se considera que empezar a abordarlo sería un paso importante hacia una mayor transparencia de la función pública. En México se ha planteado la necesidad del famoso 3 de 3… ¿No? que se presente la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y una declaración que contenga precisamente esto que pide la Fundación para el debido proceso, que es una declaración de conflicto de intereses. Luego, la honorabilidad y una historia de conducta intachable. Se necesita jueces honorables de conducta intachable este, eh, para fundar la legitimidad de su posible designación. Haber incurrido en conductas reprochables, aparte de deslegitimar a la persona y a la institución de la judicatura en general, puede hacer más vulnerable al sujeto a presiones indebidas. Como se ha indicado, las observaciones de la ciudadanía deben ser investigadas y el resultado debe ser tomado en cuenta a la hora de evaluar la nobilidad del postulante. Y por supuesto, bueno, aquí esto tiene que ver, pues con, si vemos también los, eh, eh, los principios de Bangalore en este aspecto, pues esto tiene que ver con el comportamiento, con los dichos, con el trato que han tenido con sus compañeros eh, este, eh, eh, magistrados o jueces eh, o, con, este, o, o con los eh, litigantes con los que han tenido relación, etc. Esto es muy importante, porque es, es necesario que los, eh, que la honorabilidad sea base también de la legitimidad del Poder Judicial. Y por supuesto el conocimiento legal es fundamental. Puede ser especializado, generalista, y esto hay que declararlo cuando se está planteando a quién se está, se está postulando. Voy a terminar ya con esto para no pasarme del tiempo, ¿no? Se necesita que tengan la capacidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita, etc. Pero creo que es muy importante que se tome en cuenta que hoy en la en la Constitución mexicana y con esto termino el artículo 95 constitucional pone eh, requisitos en los requisitos para ser ministro de la Corte Dice no haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general o de, de justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni gobernador de algún Estado o jefe del Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de, de los ministros deberán recaer, y aquí está el problema, preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la importación de justicia, o que, hayan, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Sería muy prudente que en este proceso de selección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Senado eliminara de sus criterios el preferente, ese adverbio preferentemente y lo sustituyera por un obligatoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romero Vadillo. Continuaríamos con la maestra Úrsula Indacochea Prevost de la, perdón, de la organización Due Process of Love Foundation. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes la experiencia de la fundación y colaborar con ustedes y con la comisión. El, con algunos lineamientos y reflexiones para el caso específico mexicano. La Fundación para el Debido Proceso eh, es una organización sin fines de lucro que se dedica al fortalecimiento, a promover el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos en América Latina. Una de las principales líneas de trabajo que venimos desarrollando es la de independencia judicial y a través de esta línea de trabajo observamos los procesos de selección de altas cortes en distintos países de América Latina. Entonces, en esa, en esa medida, nosotros eh, queremos colaborar con nuestra experiencia y con lo que hemos podido observar para eh, brindar aportes al caso mexicano. Ahora, la preocupación por la independencia judicial y por la selección de magistrados no es una preocupación nueva, ¿no? es una preocupación que tiene ya bastantes años, más o menos unos 20 años, y que ha llevado a que los principales instrumentos eh, internacionales en materia de derechos humanos reconozcan la independencia judicial como un derecho, ¿no? de hecho el pacto de derechos civiles y políticos en el artículo 14.1 tiene una mención expresa a la independencia judicial del mismo modo la convención americana sobre derechos humanos en el artículo 8. Entonces de todos estos instrumentos internacionales además de los principios básicos de Naciones Unidas digamos, se podría eh, sintetizar dos conclusiones básicas, ¿no? porque digamos, hay, hay mucho, muchas aristas de esto, pero podríamos extraer los dos primeros mensajes más importantes que son la independencia judicial es un requisito indispensable para que podamos hablar de Estado de Derecho. Y segundo, que una de las mejores maneras de garantizar la independencia judicial es prestarle atención a los procesos de selección de jueces. Entonces, que estos procesos de selección sean procesos adecuados. ¿Y qué significa que sean adecuados? Que nos permitan llegar a seleccionar a, los, a las personas idóneas para eh, ocupar estos cargos. A partir de allí eh, surge una reflexión acerca de la importancia de, esta, de estos procesos de selección cuando esto se refiere a las altas cortes de, una, de un Estado, en el caso de México es mucho más importante aún porque la corte, eh, la Suprema Corte funciona además como Corte Constitucional. A diferencia de otros países en que las, las decisiones de la Suprema Corte pueden ser controladas por una Corte Constitucional diferente, que es un órgano diferente, en el caso de México concurren ambas calidades en la Corte Suprema, entonces eso lo hace particularmente importante. Ahora bien, eh, ¿cómo seleccionar personas idóneas? No? La, nuestra Fundación ha sintetizado y ha preparado un documento de lineamientos que ha sido eh, un poco mencionado en la, en la exposición anterior, que es este de aquí, el lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos que, que quisiera, quisiera hacer llegar al presidente de la Comisión para que pueda ser compartido con todos los miembros y con también los senadores del pleno que vayan a, a participar. Básicamente hay dos rasgos principales, ¿no? Estos procesos de elección deben ser transparentes y deben permitir seleccionar a las personas basadas en sus méritos y no en otras consideraciones. ¿Por qué, ¿Por qué prestamos especial importancia en la Fundación a la selección de los miembros de altas cortes? Porque es una medida muy específica, puntual, que tiene un efecto, un gran impacto en la independencia de toda la judicatura. La, la experiencia nos demuestra que que en aquellos casos en que tenemos jueces supremos independientes, existe mucha más probabilidad de que toda la judicatura sea independiente. ¿Por qué? Porque el, la, las Cortes Supremas, además de ser el máximo órgano en temas jurisdiccionales, también suelen ejercer eh, funciones de gobierno, entonces controlan en ciertos aspectos las carreras de los jueces. Entonces es por eso muy importante que esta, en esta medida específica eh, se tome especial atención. Ahora bien... De estos lineamientos y para la experiencia de México, ¿qué cosas podemos aportar? ¿No? Yo he querido eh, focalizarme en tres puntos. ¿no? El primero es de la observación de otros procesos de selección de altas cortes. Vemos que hay, no hay un único modelo. ¿no? Hay modelos, por ejemplo, como el peruano, que es un modelo de un concurso público de méritos que tiene eh, etapas ¿no? cancelatorias, primero un examen escrito, luego hay una evaluación de una hoja de vida y finalmente una entrevista personal que se realiza a cargo de un órgano como el Consejo de la Magistratura, que es un órgano autónomo. Ese es un modelo. Luego tenemos, por ejemplo, el modelo de elección popular que tiene Bolivia, ¿no? en el que la sociedad civil tiene una participación directa. En el primer modelo de concurso público de méritos también hay un espacio para la sociedad civil porque se puede, en ese concurso, presentar tachas y oposiciones a los candidatos. Y hay un tercer grupo de procedimientos en los cuales eh, la designación y la preselección está a cargo de órganos políticos. ¿no? Dentro de ese grupo está México, entonces es importante ver en qué, en qué parte del, del mapa nos encontramos. Creo que dentro de este grupo puede dividirse a su vez en dos. ¿no? Aquellos casos en los que la preselección está a cargo de órganos técnicos y la elección a cargo de órganos políticos. Y otro grupo en el cual tanto la preselección como la elección está a cargo de órganos políticos, que es el caso mexicano. ¿no? Eh, y dentro de este grupo último, eh, comparte eh, también la misma situación Argentina y Estados Unidos, que también tienen una estructura federal parecida. Entonces, nosotros creemos que podría ser interesante para ustedes mirar esos, esos ejemplos y cómo, cómo eh, ellos han enfrentado la participación de la sociedad civil, la necesidad de participación y la transparencia, y cómo han regulado sus procedimientos. Eso, por un, por un lado, en todos, más allá de los modelos, siempre ha habido una eh, intención de limitar la variable política en la designación. Incluso en los casos en, en los que la designación ocurre a través de órganos políticos, los ordenamientos suelen regular procedimientos de eh, evaluación previa llevada a cabo por los mismos órganos políticos antes de proponer ¿no? estos candidatos a las asambleas que los, que los eligen. Entonces, eh, ¿cómo podría limitarse, en el caso de México, la variable política? Ya que tenemos el sistema que, que se tiene, que está en el artículo 96 de la Constitución, ¿cómo limitar la variable política para que no sea determinante en la elección y que, y que más bien se designe a las personas en base a sus méritos? Para esto es muy importante el segundo punto, que es el del perfil. ¿no? El perfil, no debe ser eh, confundido con el, con el tema de los requisitos mínimos. Esto ha sido también mencionado en la mesa número 2, hablando de idoneidad formal y de idoneidad material. Los requisitos ¿no? son un, una cortapisa, son el suelo, digamos, los que están regulados en el artículo 95 son lo mínimo que podría tener alguien para poder ser considerado un candidato. Pero no nos dice quién es un buen candidato ni tampoco a quién se podría elegir. ¿no? ni cuál sería la mejor decisión. Entonces, estos requisitos son más bien eh, un criterio para efectuar un control negativo. Y el perfil es una descripción de aquellas cualidades y capacidades que debe tener el funcionario que de ser elegido va a poder desempeñar y, y, y responder a las demandas de justicia de una determinada sociedad. Eh, es más bien como un ideal, ¿no? Y sí sirve como guía para... para fundamentar una decisión porque el, aquel candidato que se acerque más al perfil pues será el mejor candidato y el que tendría más probabilidades y el, o el que debería ser nombrado, o, o mejor dicho, el que, sobre el que podrían exponerse buenas razones para su nombramiento. Eh, en el caso de México, no es que no exista absolutamente nada respecto al perfil. Nosotros creemos que el artículo 95, en su último párrafo, sí da algunos lineamientos, ¿no? si bien en, su, en, en la primera parte del artículo 95 se, se regulan los mínimos cuando se dice preferentemente deberán ser nombrados ¿no? y se establecen algunos criterios como la capacidad la excelencia profesional, la integridad la honorabilidad, esos son elementos de un perfil que requieren un poco más de desarrollo, sí, pero no es que exista una absoluta discrecionalidad del presidente para proponer cualquier eh, miembro, cualquier ciudadano en, en, en las termes, no. entonces eso es muy importante distinguir Requisitos mínimos de perfil. En otros ordenamientos están claramente distinguidos en las normas. Por ejemplo, en el caso peruano, los requisitos están en, el, en la Constitución, en la Ley de Carrera Judicial y el perfil se construye en, en, en los reglamentos del Consejo Nacional de la Magistratura para cada eh, proceso de selección. Y a veces, bueno, eh, se, se suelen mantener hasta que se deciden un poco cambiar. Y aquí viene el tercer tema. El, el perfil tiene que ser previo y se construye, además, para una, un determinado momento histórico y una determinada sociedad. Hay que preguntarse entonces, y para esto, digamos, las reflexiones de las mesas anteriores son muy útiles, ¿qué tipo de magistrado supremo requiere México hoy? ¿Qué demandas de justicia tiene que atender la Corte Suprema Mexicana el día de hoy y en los años que vienen? ¿No? Ese, ese, la respuesta es lo que va a permitir darle contenido a estos conceptos, más indeterminados de capacidad, porque es capacidad para qué, capacidad para responder a demandas eh, de graves violaciones a derechos humanos o capacidades para enfrentar discusiones sobre eh, cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, ¿Qué, qué cosas, qué demandas de justicia tiene la sociedad mexicana pendientes de resolver y en función de eso, qué perfil vamos a buscar en el magistrado que debe, o, o en los magistrados o en los cargos que deben ser elegidos. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Eh, limitar la variable política, el perfil diferenciado de los requisitos y la construcción histórica del perfil o contextual del perfil, creemos que pueden ser los, los aportes y las ideas de la Fundación para este proceso de selección de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación el uso de la voz el maestro Antonio Maldonado, ex exfiscal anticorrupción de Perú. Muchas gracias, señor presidente, señora senadora, eh, distinguidos colegas que me acompañan en la mesa, distinguidos miembros del auditorio. Eh, quisiera, en primer lugar, agradecer a la, a la Comisión de Justicia y también a la Fundación para la Justicia y a la Fundación para el Debido Proceso Legal por su invitación a a compartir ciertas experiencias que voy a detallar a continuación por considerarlas que pueden ser de utilidad para México. Estas experiencias se refieren en particular a mi papel como consultor de la American Bar Association para el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema en Honduras. Quisiera prima facie indicar que este ejercicio que, en el cual tengo el honor de participar el día de hoy, eh, es muy semejante al que voy a pretender compartir con ustedes, que se ha llevado a cabo, en, que hemos llevado a cabo con la ABA, también con la Fundación para el Debido Proceso Legal y otras instituciones en Honduras. Entonces, en realidad, mi presentación se ref, eh, va a tratar de explicar un o satisfacer un punto, que el punto de la eh, de lo que Puede ser, o podría ser, o, o hasta el momento lo es, una relativa, exitosa eh, participación de la sociedad civil, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales y entidades privadas con órganos que, están, que tienen a su cargo los procesos de selección de magistrados. En esta experiencia, por supuesto, eh, siempre es relativa, pero... ...por lo menos el balance eh, viene a ser más positivo que negativo. Y se refiere a las experiencias eh, que hemos tenido, las instituciones que he mencionado... ...en dos países de América Central, en Guatemala y en Honduras. Empezaré con Guatemala. Eh, como todos ustedes conocen, Guatemala es un país que vivió... ...un cruento conflicto armado interno. En 1996, en diciembre, se firmó la paz... Este es el país, el único país de Centroamérica donde una comisión de la verdad eh, dijo que se había configurado el delito de genocidio, conforme a lo cual, a muchos años después y después de muchísimas dificultades y de, y de grandes batallas de las organizaciones de la sociedad civil, se abrió proceso contra eh, diferentes personas, en particular contra el general eh, que, que eh, gobernó ese país eh, en el contexto más duro del conflicto armado interno. Pero es un país también en el cual eh, su presidente, bueno, recientemente ha sido liberado, uno de sus expresidentes, eh, ha estado, eh, bueno, fue extraditado a los Estados Unidos, fue procesado y condenado por graves delitos de corrupción, eh, se salvó de varios eh, hechos, algunos graves ocurridos en territorio mexicano, como fue el asesinato siendo joven estudiante de dos ciudadanos mexicanos, eh, pero es un país en el cual eh, esta estructura corrupta del poder había, eh, se había enraizado en toda la estructura del Estado guatemalteco, eh, estableciéndose claramente lo que es un aparato organizado de poder, contra, eh, or, organizado de poder contrario al derecho. Eh, expresado en las épocas más duras del conflicto armado interno en el papel, en el triste papel del Estado Mayor Presidencial. Eh, eh, Hago referencia a, a este expresidente porque eh, uno de sus um, de sus uh, asociados o cómplices, el ex, un ex fiscal general de Guatemala, tenía su mini red eh, de corrupción, eh, mini red que fue investigada en el contexto de la Comisión Internacional contra la Impunidad y bueno, eh, sufrió prisión y, y tal vez condena, no estoy muy seguro de eso, pero en todo caso lo que quiero decir es que Guatemala estaba como lo saben ustedes muy cerca y hasta ya era considerada como un estado fallido eh, bueno en, eh, en Guatemala hay un sistema eh, en, en la línea de lo que plantea eh, mi colega colega Úrsula donde un órgano propone eh, magistrados que luego son elegidos por el Congreso de la República eh, vamos a ir luego un poquito más, más adelante a este punto eh, este órgano se denomina eh, se, se denomina la, se denominan las comisiones de postulación Debido al impulso de organizaciones de sociedad civil hartas, del compadrazgo político, de los arreglos bajo la mesa, de la falta de transparencia, etcétera, se planteó una reforma a la ley de comisiones de postulación. Lo interesante es que acá se abrió un diálogo entre el Estado, concretamente el Congreso de la República de Guatemala, concretamente la Comisión, las Comisiones de eh, Legislación y de Puntos Constitucionales, y diversas instituciones de la sociedad civil. Para la reforma de, de dicha ley, cosa que se produjo, eh, eh, eh, eh, por parte de las organizaciones de la, de la sociedad civil participaron, eh, bueno, la, la institución con la cual trabajo para Honduras en este momento, que es la American Bar Association, pero también, también participó el Instituto Nacional Demócrata y diversas organizaciones, también la Fundación para el Debido Proceso Legal, entiendo, y diversas organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales. Pero también... Eh, convirtieron en este proceso la Comisión contra la Impunidad en Guatemala... ...que es un órgano, como tal vez ustedes saben, es un órgano mixto que... ...que ha tenido mucho éxito, bueno, muchos países la quieren... Eh, ...y también, por supuesto, la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eh, esta, esta sinergia muy positiva entre la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales... ...y estas organizaciones produjo una reforma muy, muy interesante que yo invito a, a los amigos y colegas de México a que la revisen. Es fácilmente ubicable en, en cualquier sitio Google. Eh, y una de estas instituciones, Impunity Watch, publicó una guía muy rica, muy interesante, que se titula La Guía de las Buenas Prácticas para las Comisiones de Postulación, que va a ser muy interesante para México, independientemente de los modelos. ¿no? Quisiera notar que esta Guía de Buenas Prácticas para las Comisiones de Postulación en Guatemala no solo, me refiero a la ley, la ley no solo se ocupa de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Guatemala, sino de altos jerarcas, altos funcionarios del Estado de Guatemala. O sea, las comisiones de postulación eligen no solo magistrados de la Corte Suprema, como he dicho, sino también a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, al el, el, el Contralor General de Cuentas, al Fiscal General, al, a, la, a la jerarquía más alta del Consejo de la Defensa Pública Penal y, por supuesto, al, al Procurador de Derechos Humanos. Por lo tanto, más allá, digamos, que en este momento México esté enfrentando, y como se ha debatido ampliamente y rigurosamente en este día, el tema de la elección de sus magistrados, acá también hay otro, otro plus, digamos, del cual la experiencia guatemalteca puede aportar, que son lineamientos generales para elegir a otros altos cargos del Estado, eh, en este caso en el Estado guatemalteco. En, en Guatemala, está, quisiera destacar que esta, esta guía... Eh, ha hecho mucho énfasis en la importancia de los principios para la elección de los magistrados, que son los de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad. Dicho esto, eh, ya yendo al proceso concreto de cómo se hizo el vetting, o sea, el análisis riguroso de los candidatos a diferentes puestos el, del organismo judicial en Guatemala, la experiencia de la ABA y otras instituciones fue que eh, observó que las comisiones de postulación tenían... Un, un criterio bastante ambiguo y flexible, o sea, no riguroso a la hora de evaluar a los candidatos. Y eh, estas instituciones que participaron en el proceso mencionado hicieron un proceso de paralelo, digamos, de, de, de, de, de, eh, que no es nada complicado, lo vamos a explicar ahora en el caso de Honduras, y encontraron que una de las magistradas tenía algunos problemillas. Número uno, la señora había sido abogada, antes de ser juez había sido abogada, y en un caso, siendo juez, no se había, eh, en este caso, excusado. O sea que la señora continuó viendo un caso en el cual había un manifiesto conflicto de interés. Número dos, en otro caso de corrupción, donde la señora intervino como juez de, en, la, en la investigación, en el proceso, eh, una solicitud planteada por el Ministerio Público de Guatemala y por el querellante por adhesión de, eh, de prisión preventiva y de evitar la salida del país de esta persona, fue rechazada por la jueza. Bueno, eh, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Es decir, esta, estas pequeñas cositas sí dieron la, la voz de alerta a estas instituciones de la sociedad civil y a la CICIC, por supuesto, y alertaron e informaron a las comisiones de postulación, pero el órgano siguió tercamente empeñado en elegir a esta señora y la eligieron. Bueno, el día de hoy la señora está siendo procesada por lavado de activos en la CICIC, o sea que sí habían elementos, digamos, esto no se puede obviar de manera, de manera ligera, ¿no? Entonces, digamos, ha sido positiva la experiencia de Guatemala porque en realidad eh, esta guía es una guía, como he expresado, una guía muy interesante, muy rica, que puede servir a, a, la, a la experiencia mexicana, a los desafíos de México, es fácilmente obtenible, obtenible perdón, y, y más que nada, habla de una exitosa relación, donde por eso yo hacía la, la comparación entre la Comisión de Justicia que ha tenido a bien a abrir ese espacio, porque esto fue lo que pasó en Guatemala y esto dio un fruto muy, muy interesante y muy positivo para el proceso de concluir con estos tradicionales métodos de eh, designar magistrados, que son por supuesto totalmente reñidos con el Estado de Derecho. En Honduras... La experiencia de Honduras es una experiencia en progreso, como se dice, es una experiencia eh, que estamos teniendo. También hay un órgano eh, que propone, y el Congreso Hondureño es el que elige, la, el órgano que propone es la Junta Nominadora. El proceso debe terminar en enero, el 23 de enero la Junta Nominadora debe, debe eh, eh, enviar al Congreso los nombres de, de 45 posibles candidatos a la Corte Suprema y el, de allí el Congreso deberá decidir el 26 de enero del 2016 a 15 candidatos. Bueno, en Honduras el, el contexto es interesante, ¿no? Y es también importante destacar, porque desde el golpe de estado del, del, del 28 de junio del año 2009 ha habido un clima de gran polarización y de gran desconfianza. Y este clima, insólitamente, yo y por supuesto mis colegas que me han acompañado, la Fundación, ABA, etc., hemos podido constatar que todavía se da en Honduras, a pesar del tiempo transcurrido. Entonces, por supuesto, ya el trabajo de la Junta Nominadora Varios sectores había, lo habían condenado. Nosotros le, le dimos el beneficio de la duda. Eh, nosotros hablo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Impunity Watch, la plataforma contra la impunidad y, por supuesto, la American Bar Association. Y dijimos, bueno, si esto es así, por supuesto vamos a salir a condenar. Pero, mientras tanto, vamos a ver qué se puede hacer con ellos. Y los, los invitamos a un diálogo, un diálogo sincero, espontáneo, a puertas cerradas, mediante un taller un taller en el cual nosotros les íbamos a decir nuestra experiencia de manera modesta, sin arrogancia, de lo que se había hecho en Guatemala y de lo que se sabía en otras partes del mundo, como ha expresado Úrsula. Y insólitamente, de alguna manera insólitamente para quienes ya han condenado a la Junta Nominadora en Honduras, la Junta aceptó y nos reunimos el 28 de junio en Tegucigalpa en un taller y, oh sorpresa, la Junta aceptó todos los planteamientos que les Hicimos, entre ellos, el planteamiento de eh, seguir el modelo de cuestionario basado en la experiencia de la Comisión de, eh, del Senado americano, donde la ABA tiene una, una, un, una standing, eh, un standing committee, o sea, tiene una presencia permanente y donde eh, eh, tiene una opinión eh, sin la cual la, la Comisión de, de Justicia del Senado americano no toma posesión. Entonces, en base al interrogatorio eh, que la ABA eh, concibió, bueno, este interrogatorio se, le, se, le planteó, se, se, se, le, se les planteó, se les ni siquiera todas las preguntas, hicimos énfasis en algunas, ya lo, lo voy a mostrar si el tiempo me lo permite, pero básicamente en la idea de que eh, la selección de los candidatos fue hecha con, cri, con criterios de objetividad, de no discriminación, de transparencia, eh, Etcétera. Y sobre todo, eh, en base a las buenas prácticas, en este caso, eh, en, el caso en el caso del Senado americano, eh, donde, pues, como ya se ha dicho en el curso del día, eh, lo, las entrevistas rigurosas, respetuosas, pero rigurosas a, a, a diversos candidatos, como por ejemplo la jueza Sotomayor y otros, este, duran días y días y donde se examina todo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí. allí cabe destacar la recompilación de antecedentes, por supuesto eh, la metodología del Senado que hemos mencionado y sobre todo, eh, ¿qué se busca en la audiencia de preguntas al candidato? Esta, esta audiencia es interesante porque es un momento único, digamos, donde se puede interrogar directamente al candidato, donde uno ve... Eh, no solo el lenguaje formal, sino el lenguaje gestual, y donde se puede extraer todo lo que se ha dicho hoy, el día de hoy yo no voy a repetir, por supuesto, para no cansarlos, y sobre todo en la idea de acabar con esta ecuación corrupta en sí mismo del quid pro quo. Si tú me escoges, yo te beneficiaré. Entonces esa es un poquito la, la lógica del interrogatorio. ¿no? Eh, por supuesto, les compartimos con la Junta Nominadora de Honduras qué preguntas deben hacerse, qué pre eh, por supuesto, les dijimos, miren, sobre todo, ustedes analicen cuatro temas. Las sentencias que, que los candidatos, eh, si han sido jueces, han expedido o sus intervenciones como abogados litigantes. Las recusaciones o excusas motu propio de esos candidatos, jueces o abogados. Los amparos, de los cuales se abusa muchísimo en Guatemala y en Honduras. Y si el candidato ha sido procesado o ha, sido, eh, o ha tenido una intervención sospechosa ...y digna de investigación en casos sobre todo de grave corrupción... ...crimen organizado, violaciones de derechos humanos, impunidad, etcétera. ¿no? También les dijimos qué preguntas no deben hacerse... ...y para eso tomamos el ejemplo del Consejo Nacional de la Magistratura... peruano donde a veces eh, hemos visto que los candidatos son agredidos por sí. los consejeros... ...o sea, eso les dijimos, miren, las preguntas están dirigidas a eh, hacer un análisis riguroso... ...científico, etcétera, y no a atacar la dignidad, ni humillar, ni avergonzar a los candidatos... Bueno, lo interesante de esta experiencia en Honduras fue, como digo, que la Junta Nominadora expidió el 12 de noviembre del presente año una resolución donde reconoce expresamente, con nombre propio, el aporte nuestro, en, eh, que ya lo reitero, lo hemos hecho con la mayor modestia y sin el, ningún ánimo de demostrar una verdad absoluta ni, ni, ni nada por el estilo. Y brevemente, si me permite, señor Presidente, eh, Quisiera eh, hacer referencia a, a dos puntos adicionales vinculados al que acabo de exponer. Y es que todos estos conceptos eh, des, que surgen, eh, que están plasmados en los estándares internacionales de derechos humanos, en realidad, eh, más allá de los específicos documentos que han sido mencionados, quisiera destacar uno en especial, que es el informe del entonces relator especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, Leandro Despuy, de marzo de 2009 donde explica muy bien, cómo que es muy bueno, Santiago lo conoce, por supuesto, muy bien, donde explica muy bien el concepto de independencia. El concepto de independencia, dice Leandro Despuy, más allá de que esté inserto en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, como ha sido explicado en el pacto y la convención, etc., Leandro Despuy dice que es un principio general de derecho y una costumbre internacional del nivel del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y por supuesto explicar la relación con el, los procesos de selección de, de jueces. En este informe eh, se describe lo que un poco eh, Úrsula había adelantado, que son los diferentes sistemas de elección de, de magistrados, ¿no? que son, por supuesto, hemos visto los de las elecciones populares, ya, ya mencionado, los nombramientos corporativos cuando son hechos, son hechos por comisiones de jueces, los consejos judiciales eh, plurales, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú, y, lo, y, lo, y de alguna manera lo de Guatemala y Honduras, eh, eh, y por supuesto los órganos mixtos, ¿no? que, que son unos, más el caso de Honduras y Guatemala, donde esos órganos proponen y los congresos eligen. Pero Leandro Espuy llama la atención en su informe del 2009 sobre un sistema de elección muy peligroso, muy peligroso respecto de la independencia de los jueces y la garantía de la selección y el nombramiento de estos como presupuesto de la, de la elección de la independencia judicial. Y son los sistemas políticos. Yo temo que lamentablemente ustedes están montados en un caballo donde el sistema de elección es político y por lo tanto hay que revisarlo en algún momento de profundidad, pero mientras tanto ponerle elementos de contingencia para evitar que los daños sean mayores. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. por Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el maestro Santiago Corcuera de la Comisión Mesoamericana de Juristas. Eh, señor presidente, muchas gracias. Eh, senadora de la Peña, muchísimas gracias por tenerme nuevamente eh, al lado suyo conversando temas importantes en los que amablemente me consideran para compartir mis ideas y desde luego un gran placer, senadora eh, Laida, muchas gracias por estar aquí eh, y, y senadora por allá también. Muchas gracias a todas y a todos y gracias a mis colegas por eh, expresar estas ideas tan esclarecedoras respecto de el importantísimo momento por el que atraviesa México en donde se están por elegir dos integrantes del más alto tribunal de nuestro país. Eh, estamos por despedir a dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a una ministra y a un ministro muy queridos, eh, no nada más porque son personas eh, muy agradables como personas, como lo son seguramente también eh, otros ministros y ministras, pero sobre todo por su labor como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los aportes en favor de la progresividad de la defensa de la dignidad humana en el seno del más alto tribunal de nuestra patria la verdad es que yo estoy seguro y se los dije el otro día personalmente en un muy bonito homenaje que mi universidad le rindió a ambos en, eh, en, en la universidad iberoamericana pues que los vamos a extrañar eh, en razón de que eh, desde 1995 han realizado una labor muy importante eh, como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos preocupa muchísimo que su ausencia y su partida vaya a ser suplida por integrantes que no reúnan eh, las características que han demostrado esas dos personas en su comportamiento, eh, en razón de su independencia, su imparcialidad eh, y apegado a sus propias convicciones con base en razonamientos jurídicos, y no con base en presiones de carácter político, sectorial o de factores reales de poder distintos al gobierno. Eh, y eso nos preocupa mucho. Ya se ha dicho aquí que de los 11 integrantes, o de las y los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por desgracia, cuando decimos las, solamente nos referimos a dos y una de ellas está por despedirse. Eso es absolutamente lamentable y vergonzoso que no tengamos una eh, equilibrada integración del más alto tribunal de la nación y que existan muy pocas mujeres en el Poder Judicial Federal en general y que haya poca representación de las mujeres en la, en la Corte. Ahora nos gustaría que las dos ternas fueran integradas por... Eh, seis mujeres. Ya hemos visto que en otras ocasiones se han presentado ternas de puras mujeres y simplemente se rechazan en toto y luego se presenta una terna de puros hombres y resulta electo un, un, un, un eh, ministro varón. Eh, no, eh, necesitamos que las ternas que se presenten estén integradas eh, por personas que eh, ojalá sean puras mujeres, pero sean mujeres o hombres, que reúnan los requisitos que ya mis colegas han señalado con toda claridad, que son aquellos que están en los lineamientos o directrices relativos a la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados de la Organización de las Naciones Unidas que Leandro después ayudó a construir el informe del 2009 de ese relator que después Gabriela, la relatora que lo suple, aplica y sería muy bueno, senadoras y senadores, que le echáramos nuevamente un ojo al informe que tras la visita que realizó la relatora sobre independencia de jueces y magistrados y abogados eh, a nuestro país en el año del 2010, creo yo, si no recuerdo mal, eh, para que veamos cuál es el diagnóstico que la relatora, eh, con base en estos principios y directrices y con base en, lo, en, en el trabajo de su predecesor, eh, tenía y tiene todavía sobre la magistratura o, o más bien sobre el, el, la judicatura nacional y que recordemos el informe anterior del entonces relator de las Naciones Unidas para la independencia de, de jueces y, y, y abogados, el, el señor Kusarawami, que provocó muchas ámpulas en este país porque se atrevió a decir que algo así como el 70% de los jueces en este país eran corruptos, entonces enojaron mucho eh, los jueces del país, yo dije que el error que cometió el magistrado fue andar diciendo porcentajes, que con que hubiera dicho la inmensa mayoría nadie hubiera podido decir nada, pero eh, es, es muy importante la honorabilidad de los jueces para poder dar confianza a la, a la ciudadanía, así que no solamente eh, debemos ver estos documentos que nuestros colegas nos han pedido que revisemos, sino también diría yo esos dos informes que los relatores eh, tanto Kusarawami como, como Gabriela nos dejaron como legado después de sus visitas y los veamos como una luz que di, debiera iluminar la decisión tan importante que el Senado de la República va a tener, que por desgracia viene teñida por el dedo del presidente. Y lo digo con respeto porque el sistema en virtud del cual la terna viene, eh, digamos, envuelta en un favor del presidente de la República, que es al ver, haberme puesto en la terna, está el problema del quid por quo que la Fundación eh, ha señalado siempre y que el, el, el maestro Maldonado ha, ha, ha expresado. Es decir, el hecho de que el presidente me ponga en la terna, pues ya implica un favor. Ya después que el Senado me elija, me, de, me desinsacule de la terna, pues ya eh, es otro favor, pero por lo pronto el primer favor se lo debo al presidente, y eso está muy mal. Eh, pero bueno, así es, el, así es como está el sistema, tendríamos que cambiar el artículo 95 para que eso desapareciera y mejor utilizáramos un sistema en donde hubiera una participación más directa por parte de la sociedad civil en la designación, en la designación de los candidatos, y que luego ya quien deba de hacer la descirculación, haya sido después de un proceso muy amplio de meses, en donde se haga una lista más corta y luego una lista aún más corta y luego una lista aún más corta. Pero estando como estamos, pues tenemos que eh, sobrevivir con las ternas que manda el presidente, que ojalá sean ternas in, eh, integradas por tres candidatos y no ternas integradas por uno solo, como la última terna que se presentó, que, era una, que no era una terna de tres, era una terna de uno. No nos eh, hagamos eh, tarugos, esa es la verdad. Ojalá que en esta ocasión nos presenten realmente ternas integradas por tres excelentes candidatas en cada una de ellas, de modo tal que las nuevas ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, eh, sean excelentes magistradas, excelente, excelentes juezas, ex, eh, imparciales y eh, autónomas en su criterio y políticamente daltónicas, en donde las decisiones que adopten, no estén teñidas por anteojos amarillos, azules, tricolores eh, o anaranjados o de cualquier color, sino que se ciñan al derecho y a una visión pro persona y pro dignitate que tanto le hace falta a la Corte. Y diría yo, juezas con conocimientos del derecho internacional de los derechos humanos, que no es por nada, eh, hace mucha falta en ese alto tribunal. Les quiero simplemente recordar también, eh, además de los informes de los dos relatores que visitaron México, las buenas prácticas que se siguen para la elección de jueces en tribunales internacionales o en cuasi tribunales internacionales, como son los comités de Naciones Unidas encargados de la vigilancia de los tratados internacionales sobre derechos humanos, o particularmente para la designación de los relatores especiales y miembros del grupo de trabajo del sistema de procedimientos especiales de el Consejo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Particularmente este último, gracias por cierto a la muy favorable y benéfica intervención del mexicano Luis Alfonso de Alba, quien era el presidente del Consejo de Derechos Humanos en ese momento, y que favoreció a un sistema de elección de relatores absolutamente transparente y, donde, eh, y en donde cualquiera podía, puede hasta hoy postular candidatos. El, y, y de ese modo, aunque los gobiernos pueden postular candidatos y lo hacen, la sociedad civil también puede postular candidato y una persona, ella misma, se puede postular si quiere. Y entonces el Comité Evaluador tiene una amplia gama de personas para poder hacer una lista corta y una lista más corta y después presentarle al Consejo una lista de tres después de un proceso en donde la elección, a la vista de todos, va descartando los menos aptos para ir dejando a las personas más aptas. En el caso de la Corte Penal Internacional, se constituyó un comité consultivo independiente, a instancia de la coalición por la Corte Penal Internacional, integrado por, el, por personas de altísima calidad moral, ex juezas y jueces de altos tribunales del mundo o de tribunales internacionales. Y de los candidatos y candidatas presentados por los estados, ellos hacían una evaluación y la hacen pública. Y si consideran que la candidata o el candidato es apto, simplemente dicen esta candidata o este candidato tiene aptitudes y cumple con el concepto A o con el concepto B para la elección de jueces y se callan y ya no dicen por qué lo consideran o la consideran apta o apto. Pero si la consideran inepta o inepto, entonces dicen por qué. No en términos ofensivos y personales, como decía muy bien el maestro, no se trata de andar diciendo eh, que si un día lo encontraron encuadrado en la eh, regadera de su casa y ese tipo de cosas a las que luego los políticos les gusta mucho andar haciendo señalamientos vergonzantes de una persona cuando nada tiene que ver con la función que va a desempeñar, eh, la forma con la que se baña o, o, o que se pone abajo de la ropa eh, cada quien, ¿no? esas son el tipo de cosas que deberíamos evitar desde luego, pero, eh, respecto de sus aptitudes, las señalan y las ponen a la vista de todos, de, de modo tal que si los gobiernos o los estados de la asamblea electora a todas luces se ve que no están tomando en cuenta los lineamientos, pues eh, correrán con, con el peso del desprestigio que, que eso conlleva, aunque luego, por desgracia, eh, no no muchas veces les importa tanto a los Estados Partes en los tratados ese tipo de cuestiones, pero luego se paga el precio. Pero por lo pronto la sociedad civil tiene a la vista los elementos que expertos de altísimo nivel eh, han expresado respecto a las cualidades de las candidatas y los candidatos. Fue tan bueno este sistema que en el 2011 la Asamblea de Estados Partes lo oficializó y ahora el Advisory Committee, el Consejo Consultivo para la Elección de Jueces ya forma parte del sistema del Estatuto de Roma y... Estos especialistas interrogan a los candidatos, pero con todo respeto lo digo, el interrogatorio a los candidatos y a las candidatas es de un rigor verdaderamente atroz y hay de aquel que se someta a ese interrogatorio sin ser verdaderamente un especialista en, la, en el tema. Y con respeto lo digo, si uno observa luego los interrogatorios que le hacen a los candidatos y candidatas de los altos puestos en, en, en comisiones, eh, en el Senado de la República, o, o, y de repente uno dice, ah, caray, pero ¿por qué le estará haciendo el senador o la senadora esa pregunta? Al juez, ¿verdad? Si, si eh, no tiene nada que ver, o está facilísima, está facilísima, eso cualquiera lo sabe, es más, si un alumno mío de tercer semestre no contestara lo que le está preguntando un candidato de la Suprema Corte, lo reprobaría, ¿no? Hay que tener personas que verdaderamente hagan interrogatorios duros a la vista de todos no para avergonzarlos de qué traen puestos abajo del pantalón sino para avergonzarlos por su falta de conocimiento y por haber tenido la desvergüenza de siquiera haberse parado enfrente y decirse posible candidato a la Corte sin tener los méritos para desempeñar ese cargo y eso sería muy bueno que le echáramos un ojo al sistema de la Corte Penal Internacional porque entonces sí, quien llegue ahí Tendrá que tener la vergüenza de decir, hombre, yo vengo aquí porque tengo la confianza de que las preguntas las voy a poder contestar, si no las puedo contestar todas no será por crasa ignorancia o supina ignorancia, sino porque no tengo un altísimo conocimiento de las preguntas que me está haciendo este especialista. ¿no? Además de un buen manejo del idioma eh, y, de, y de una trayectoria honorable, eh, ya sea como abogado litigante, como abogado especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como juez, etcétera, que es lo que sucede en la Corte Penal Internacional. Por desgracia, en el caso de los comités, no tenemos un órgano consultivo de esa naturaleza. Espero que muy pronto lo tengamos para que no se cuelen en los comités uno que otro eh, individuo que no cumple con los principios de Addis Abeba en razón de su independencia y su imparcialidad. Eh, pero debo decir que, que dentro de la integración de los comités siempre se cuela uno que otro diplomático retirado o ex ministro de justicia o eh, eh, ex funcionario de algún gobierno, un ex ministro de justicia, por ejemplo, de, de, de, de, de, de algún país o, o un diplomático retirado de algún otro país, ¿verdad? Aquí cada quien, eh, como dicen, al que le quede el guante que se lo plante, pero lo bueno es que son la minoría. O sea, sí hay de esos, pero la verdad es que a la hora de que de los 10 o 19 integrantes del comité son muy pocos y no alcanzan a pesar tanto en la imparcialidad de las decisiones de los comités. Lo malo es cuando quienes integran estos órganos mayoritariamente no cumplen con los requisitos de imparcialidad, eh, autonomía y honorabilidad que deben de tener estas personas. Espero que estas ideas, senadoras, senadores, les hayan resultado útiles para que quienes hemos estado aquí hayamos aportado algo que aluce eh, el camino de la importantísima decisión para la patria, que será la elección de las dos ministras de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Muchas gracias, maestro Corcuera. Pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Eh, nos, empezaremos con la senadora Marta Tagle, por favor. Bueno, aparte de volver a reconocer que ha sido muy afortunado la organización de este de este foro, eh, en un momento en el que ya la Corte ha notificado al ejecutivo eh, de las de las dos vacantes que quedarán a partir del 30 de noviembre. Pues me parece importante además como poner en, en, el, en el tema, que es un asunto que debemos ya estar eh, en el Senado en la discusión, pero también hacer un llamado al Ejecutivo para que pues lo que se está eh, manifestando acá sobre el tema de los perfiles, pues sea también considerado de entrada por el Ejecutivo quien tendrá que enviar las dos ternas y que ya se han delineado varias de las… ...características que deben de cubrirse con esos perfiles. O sea, me parece muy interesante lo que en esta mesa y, y a lo largo de todo el foro se ha comentado, de que quede claro que no se trata solamente de cumplir con los requisitos que ya vienen en la Constitución, sino que estamos hablando de perfiles que deben de tener quienes aspiren a estos tan importantes espacios, porque se trata de un eh, lugar fundamental para la democracia en México, como es el fortalecimiento del Poder Judicial, y que la decisión que está ahí es muy importante, y por eso el perfil es muy importante recalcar en, en este tema, eh, por supuesto el tema que está manejando acá eh, Santiago Corcuera en el sentido de que sean ternas de de veras de tres, no que esté ya pensada exclusivamente para que se elija alguno de esos de esa terna. Y eh, yo creo que de entrada este, este foro y lo que se ha dicho acá, pues deben de ser insumos para que el Ejecutivo tome una decisión eh, muy consciente y, y además fundada, también se ha hablado, en, a lo largo del, del, de este foro y de quienes han participado, que se debe explicitar no solamente enviar las ternas, sino justificar eh, a razón de qué y por qué está mandando a cada uno de los integrantes. También ha sido significativo que prácticamente todos los que han intervenido se han manifestado porque sean dos ternas integradas por mujeres a fin de equilibrar eh, la cuestión de género y por un asunto de justicia eh, en, en este órgano tan importante. Y bueno, a mí me gustaría eh, que algunos de los que hoy intervinieron hablaran sobre el tema tal cual del proceso que ya se tendría que dar en el Senado, sobre todo a raíz de lo que comentó Jorge Javier Romero sobre el tema de la presión indebida que luego se ejerce eh, en, en, en quienes eligen o quienes tenemos la capacidad o la, el, las facultades para elegir, sobre todo porque me parece que el proceso es muy importante para poder ir definiendo justamente una evaluación, eh, un proceso de escultación abierto, sí, pero sobre todo la parte que me parece como siempre más débil es la parte final, ¿no? O sea, cómo pasamos de tener todo ese proceso de conocer los perfiles, de hacer preguntas exhaustivas, de tener una claridad de quiénes son los que están ya en las candidaturas, al momento tal cual de que cada senador vote en el pleno, primero en comisiones y luego en el pleno por uno u otro de los candidatos. O sea, eso como eso cómo se evita que caiga en un tema de cuotas, de presiones, de negociaciones y sea más bien un proceso donde tengamos claridad que estamos escogiendo a los más aptos e idóneos para ese cargo. Entonces, me gustaría que alguno de los que han participado pudiera intervenir en ese tema. Muchas gracias. Gracias, senadora. La senadora Pilar Ortega, por favor. Gracias. Una, una disculpa que me fue muy complicado llegar, pero eh, no quisiera la, perderme la oportunidad eh, de pues eh, de, de plantear ante esta, esta mesa... Eh, integrada por eh, sociedad civil y organizaciones sobre estándares internacionales para elecciones de jueces eh, de altas cortes. Eh, también eh, hacer una, una reflexión en que ha sido muy oportuno la realización de este foro, que creo que hay que felicitar a, a los senadores que hoy nos convocaron a este ejercicio y, y felicitar también a la iniciativa que tuvieron las propias organizaciones que se acercaron con nosotros para plantearlo. Eh, y creo que esta última mesa nos deja un reto de que esto no puede terminar est en esta reunión, que tenemos que seguir eh, eh, revisando este tema eh, para generar una mejor legislación que nos permita avanzar hacia esas mejores prácticas y que efectivamente todos estos, bueno, pues todo, todos estos, eh, ¿qué, ¿cómo podríamos llamarlos? desaciertos, eh, en, en este proceso de evaluación eh, o de auscultación como está planteado hoy en nuestro marco jurídico como se ha venido desarrollando en nuestro país, responda a lo que hoy México demanda que es eh, un, un Estado democrático de derecho en donde tengamos eh, perfectamente delineado este principio de división de poderes con, eh, con, una, con una sana con un sano equilibrio y, y con eh, eh, mecanismos de control que hagan que sea funcional justamente este este principio de división de poderes. Entonces, pues simplemente eh, eh, eh, pues, eh, hacer votos porque este debate, este diálogo, este, esta revisión continúe a futuro para plantear sí un nuevo mecanismo legislativo en este sentido. Muchas gracias. Gracias, senadora Laida Sanzores, por favor. Pues eh, me tocó llegar, aunque sea a la parte eh, final, que eh, decimos hoy fue un día muy complicado, pero este es un tema que me interesa particularmente. Quiero compartir algo del optimismo de Laida Negrete. Yo soy una mujer muy optimista, pero también he vivido una realidad en mis años de legisladora, que ya son varios, que es eh, demoledora y que todas estas elecciones de ministros, de consejeros electorales son verdaderas pasarelas. Aquí se monta un show y que yo me decía, pues sería mucho más honesto que en lugar de que nos digan que aquí están los tres y si ustedes escojan y hagamos preguntas idiotas, porque lo que usted dijo es exacto, no, no hay interrogatorios de la comisión, no, no, no, no tiene sentido, no, no tenemos conocimiento. Algo nos dice el asesor, eh, en algún caso los, cuando aspiraban a consejeros, pues les, se les pidió un trabajo que era de 20 hojas y yo me leí como unos ciento y tantos trabajos, estaba embotada, entonces tratando pues subjetivamente de ver quién tenía, eh, podía aportar innovaciones, cada quien sus criterios finalmente escogimos tres que fueron los donde coincidimos que tenían las más altas calificaciones. Entonces, pues de ahí tendrían que salir, entonces no, llegó una orden de arriba, no, no, no, vamos a escoger 20, no importa que estén reprobados, y de ahí vamos a tomar la decisión, y digo, bueno, si escogen 20, porque es muy subjetivo, pues que sea entonces un sorteo y que no se la deban a nadie, si ya se llegó a un nivel de alta calidad. No, no, no, salieron los que tres exactamente que quería a la cúpula, porque aquí no es una decisión de senadores. Para cambiar el método de elegir a ministros, tendríamos que cambiar el alma, la piel, la sangre de los senadores que aquí estamos. Entonces, creo que este es un proceso que lleva su tiempo, pero de como quiera que sea, ustedes vienen a inyectar una transfusión de sangre, de abrirnos los ojos, de decir, sí, hay que cambiar, y yo les insisto que hay que cambiar el artículo constitucional de cómo se elige, que no deben ser ternas propuestas por el presidente, sino que haya primero el debate en las organizaciones sociales. Ese es el primer paso en donde estamos mal y el génesis, de génesis el génesis pues ya está viciado. Entonces, por eso tenemos entre tres que ya están decididos, y sobre esos tres, yo les aseguro que dos son los buenos de antemano, entonces el otro sirve como pues uh, de, de parapeto, no entonces me parece que juega un papel muy triste, pero el pobre es ingenuo y se lo cree, no se lo, todos los que participan, los ciento y tantos que participaron, lo creían, entonces me daba una vergüenza, fue una experiencia muy triste. Entonces, espero, ¿verdad?, que esto deje una semilla, Tal vez no la veremos en esta próxima elección, pero creo que tiene destino, porque la sociedad está despertando rápidamente y yo creo que vendrán senadores también con mucha más conciencia. Gracias. Gracias, senador. La senadora Ángelica Peña por favor. Gracias. Bueno... Eh... No quiero caer en el optimismo optimismo de Laida, porque entonces este no de aquí me voy, renuncio y me voy a mi casa y ya me dedico a otra cosa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, creo que nos caracteriza a quienes estamos aquí, en que siempre intentamos hacer esfuerzos para cambiar las cosas, porque lo que ella señala es eh, cierto, ha tenido una experiencia en ese sentido y me parece que eso hay que cambiarlo. A ver… Eh, yo veo las cuestiones desde dos aspectos. Una es cómo vamos a abordar, cómo vamos a emprender, cómo vamos a influir en que las ternas que manda el presidente de la República, a partir de la potestad que tiene, eh, tome consideración de lo que aquí se ha propuesto y lo que se ha manifestado desde distintos medios de comunicación, las redes sociales, especialistas, la academia preocupaciones vertidas incluso dentro del propio Poder Judicial que ya se empiezan a manifestar y dicen, oigan, eh, ni cuates, este, ni cuotas, y entonces tómense en cuenta que aquí tenemos un proceso de servicio civil en el Poder Judicial y nos importa mucho ser tomados en consideración. Es decir, cada vez hay una dinámica que se está construyendo eh, para que estos procesos eh, ciertamente sean transparentes, eh, sean genuinos y que quienes lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplan con el cometido de tan alta eh, elección. Estamos eh, frente a un reto no menor. Eh, decíamos al principio que instalamos los trabajos de este foro que desde ahora, desde ahora extrañamos a... Eh, la ausencia que dentro de pocos días tendremos de la señora ministra Olga Sánchez Cordero y del señor ministro Juan Silva Mersa. Desde ahora los extrañamos. De ese tamaño, de ese tamaño es el reto. ¿Quién puede tener la currícula que lo sustituya teniendo como piso mínimo lo que ellos representan, lo que ella y él representan? Me parece que aquí hay un avance muy importante respecto de caminar en la construcción, también en el Poder Judicial y, por supuesto, en su máxima sala que eh, eh, representa la Corte Suprema, pues para elegir mujeres, para que el presidente tome consideración de que nos eh, envíe ternas de mujeres, doctas, profesionales e intachables que correspondan no solamente al perfil que establece la Constitución, las leyes, la normatividad, eh, reglamentaria, sino también lo que aquí se ha planteado en las tres mesas del día de hoy. Eh, y esa primera etapa, eh, yo quiero proponerle a mi colega eh, Presidenta de la Comisión de Justicia y a mis compañeras, eh, quienes han estado aquí, quienes eh, han ido y regresado, nos faltan algunas otras compañeras, que nos han acompañado, pero hacerlo extensivo a otros compañeros también del Senado que tienen interés y que por otras ocupaciones no pudieron estar aquí, incluyendo por supuesto a los compañeros y compañeras del PRI, respecto de que en el acta de esta sesión puedan establecerse en primer lugar las preocupaciones vertidas por todos y todas, cada uno de ustedes en las tres meses del día de hoy. Las dos primeras meses, les quiero decir a ustedes que no estuvieron escuchándolas, no tuvieron desperdicio tampoco. Las dos meses. Entonces, primero, este, senador Yunes, las preocupaciones y un segundo aspecto, las propuestas concretas. Esta comunicación, signada por nosotras, por nosotros, enviarla al presidente de la República como parte de eh, lo que aquí se advirtió, para que antes, porque si no, no tiene sentido haber convocado antes de que él enviara las terras, sino para que tengan un sentido eh, de influencia en el presidente de la República para que conozca estas preocupaciones y esté debidamente informado de primera mano con nuestra eh, comunicación que signemos. Eso en primerísimo lugar. Eh, y en segundo lugar, ya a mediano plazo, sentarnos hacer una revisión en primer lugar del artículo 95 y del artículo 96 de la Constitución y todo lo que derive para que discutamos. Vamos a seguir planteando, yo lanzo la primera pregunta, que es, es ayuda a la democratización, por supuesto, autonomía y clara independencia del tercer poder de la Unión, que el presidente mande eternas, bueno, ya aquí se nos ha hablado del derecho comparado que hay en otros países, lo han estado eh, señalando varias eh, ponentes, por ejemplo, lo ha acontecido en Estados Unidos, el presidente lo hace, manda y, y son semanas de procesos de consulta abierta, pública. Y bueno, si es así, vale la pena que siga siendo el presidente el que mande eh, estas ternas para que puedan ser... Eh, llevadas a la opinión pública de manera transparente, abierta y todos las y los eh, eh, personas, instituciones organizaciones puedan estar eh, señalando lo propio respecto a la verificación de la idoneidad, la idoneidad más allá de lo que establece la formalidad de los requisitos, y no lo repito porque aquí lo han dicho muchas veces o bien optamos porque sea un proceso directamente desde el Senado de la República, también existen esos procesos en otras legislaciones en otros países, pero también ahora sí asegurando la característica de las discusiones eh, que también aquí se nos plantean. Es decir, eh, no entro a los detalles, pero sí quisiera plantear que si fuera la segunda etapa. Y Laida tiene razón, a lo mejor ya no nos toca en la siguiente ocasión, eh, no tengo presente si nos va a tocar antes de que termine esta legislatura, creo que ya no, ya no nos toca, pero les tocará a la siguiente legislatura. Entonces, ya hicimos la tarea completa de dejar esta preocupación plasmada en reformas en la Constitución, ¿sí? Pero, y eso, bueno, eh, que trascienda las leyes secundarias para que eh, se puedan normar los procedimientos, que sean transparentes, que sean abiertos, que nos lleven efectivamente a que México pueda ser un ejemplo eh, en, en que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Eh, están quienes tienen que estar ahí, eh, como una garantía de que es un principio también de que el Poder Judicial eh, también eh, concluya su proceso de eh, democratización, ya no entro en materia, pero ahí hay muchas cosas también y muchos pendientes para lograr que el Poder Judicial esté acorde al proceso democrático, que mal que bien se ha iniciado en el ámbito ejecutivo, ahí vamos caminando, ¿Sí? Y también se ha iniciado en el proceso legislativo, mal que bien, ahí vamos caminando, pero en el Poder Judicial sigue estando en la saga, ya entrar eh, cómo está el país, es, ya nos llevaría otra sesión de varias semanas, no de días, ¿no? Entonces sería mi propuesta y, y bueno, ya no hago preguntas, creo que las preguntas que han hecho mis compañeras dan pie a que ustedes eh, puedan contestarlas con toda pertinencia. Esa sería mi opinión, senador. Gracias. Gracias, senadora. Si me permiten, haría también un comentario y un par de preguntas. Eh, agradecería una vez más a quienes han participado en esta tercera mesa, así como a otros eh, de los ponentes que nos acompañan de la primera y segunda mesa desde la mañana, que están eh, por aquí con nosotros. Ha sido sin duda algún día, un día muy productivo, un día muy importante para el Senado de la República. Eh, este es un ejercicio pues, inédito. En, en esta materia, le agradezco a la senadora de la Peña, sobre todo con quienes organizamos este, este foro, que es muy importante y muy pertinente. Coincido plenamente en la propuesta de la senadora de la Peña de poder enviar las conclusiones de este foro, tanto preocupaciones como propuestas específicas, al presidente de la República. Siempre respetando eh, la facultad constitucional que tiene de enviar las ternas eh, pues, de manera... Eh, pues no sé ni cómo decirlo, pero sin tomar en cuenta a nada y a nadie eh, en términos lisos y llanos, pero que siempre me parece que suma hacer eh, pues una sugerencia de este tipo en base a las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, de académicos y de expertos en el tema. Me parece que esto sin duda alguna pues le suma a un debate eh, nacional o una discusión nacional que se debe dar en torno a una cuestión eh, fundamental para el sistema político y el sistema de justicia de México como es la integración de la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación eh, también hay que decirlo para quienes se integran esta tercera mesa y no estuvieron por la mañana que eh, estas conclusiones también se van a enviar a los 128 eh, senadores en su momento para que tomen en cuenta también estas durante el proceso que habremos de seguir no sabemos cuándo todavía pero esperemos que pronto puedan llegar eh, también las ternas para dar eh, seguimiento. Este es un esfuerzo que se está haciendo eh, por parte de la Senadora de la Peña y otras senadoras que han participado también con nosotros, de poder tener eh, más adelante en la Comisión de Justicia y en el debate que se habrá de dar en el Senado, pues yo diría que un debate más abierto, más a profundidad, más a fondo, platicamos en la segunda mesa eh, que en algunas ocasiones pues solamente vienen y comparecen eh, los aspirantes una hora y media y eso es lo más que se tiene preguntas de tres minutos y respuestas de dos minutos, limitadas solamente a los integrantes de la Comisión de Justicia, a quienes no integran la comisión, como el caso de la senadora Laya Sanzores, por ejemplo, solamente dos se pueden inscribir. Y si se inscriben, pues una semana antes, ni modo, nosotros los tenemos que apuntar y tomarán esos turnos. Nosotros hablamos de hacer un procedimiento mucho más abierto, un procedimiento eh, que no se limite, un procedimiento donde se pueda preguntar una y mil veces sin límite de tiempo, al igual que las personas eh, que, que se someterán a estas audiencias en el propio Senado y esa sería una de las primeras preguntas que haría ¿cómo vamos limitando esta variable política que inevitablemente hoy con la actual legislación que tenemos podemos en el Senado tal vez pues hacerlo un poco más transparente más abierto? Y por otro lado preguntar su opinión en cuanto a otras experiencias internacionales eh, en la integración de tribunales constitucionales o altas cortes, cuál es su opinión eh, cuando, de la integración de estos mismos cuando participan varios órganos del Estado, como es el caso eh, de España, de Alemania e Italia, y que no siempre es solamente eh, de la iniciativa eh, de uno, como puede ser del Ejecutivo. Y también, eh, si ustedes consideran, la pregunta es abierta, si es más sano eh, el modelo estadounidense, por ejemplo, donde el presidente... Eh, propone a una persona en específico. Eh, esto pues se podría eh, pensar, por un lado, pues como decía bien la senadora Sansores hace un rato, creo que es un poco más sincero, no también decirlo así, eh, sí, porque a veces vienen, como decíamos, pues ternas de, de, de tres, pero que son de uno en realidad y que pues hay veces que se le pregunta a los otros, pues nada más por, por respeto, ¿no?, pero este, no por otra cosa. Entonces, que probablemente es incluso una actitud más, más sincera del presidente, pero también pudiera ser en determinado momento una actitud incluso eh, pues que permita que haya una mucho mayor ocultación eh, de esta persona directamente y que como se hablaba también en la segunda mesa eh, y en la primera también, que el presidente de la República también justifique por qué envía a una persona, que es una de las cuestiones que yo creo que quedan hoy como, como una de estas conclusiones, que el presidente de la República no tiene pues, ni obligación, ni lo hace, de justificar el por qué envía estos tres nombres. Muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. Que me les brinque, como decimos en México, en, en, con todo respeto. Eh, lo que pasa es que me voy a tener que ir y, y, por desgracia, no voy a poder tener el gusto de escuchar las respuestas de mis colegas, pero ya tengo un poco de prisa, tengo que estar en mi oficina eh, dentro de muy poco tiempo. Quisiera referirme específicamente a la pregunta que hace el señor Yunes. Eh, la sociedad civil desde hace muchos años, más de una década, ha estado, eh, insiste e insiste que, por ejemplo, el Presidente de la República debe de sacar las manos de la elección del Procurador General de la República y de la integración de las ternas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de la Procuraduría General de la República, con la transformación que ha sufrido hacia la Fiscalía Nacional, eh, pues eh, se está siguiendo un modelo que ya desde el año, eh, ya no recuerdo qué año, fue en 1996, 6 o 7, 97, se reformó la Constitución para que el Presidente de la República sacara las manos de la propuesta de candidata o candidato para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que quedara en manos de ustedes, o más bien, que quedara en manos del Senado de la República, porque bueno, en aquellos tiempos no fueron ustedes. Y nos pusimos muy contentas y contentos eh, de que ya se había logrado eso. Y sin embargo, por desgracia, no fue garantía para despolitizar el nombramiento. Y vaya personas que luego presidieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el daño que le hicieron a esa institución y lo mal que funcionaron como verdaderos ombudsman, eh, funcionaron como casi cualquier cosa menos como, como eh, ombudspersons. ¿no? Entonces, lo cual tampoco quitarle la posibilidad al presidente de, de sacar las manos del proceso garantiza que eh, un órgano político como el Senado de la República haga un trabajo despolitizado, porque está es casi como pedirle peras al olmo. Pues, ¿cómo van a despolitizar eh, la decisión estos señores políticos, verdad? Pues que son políticos y vienen de partidos políticos, y sus decisiones están cargadas de política. Entonces, creo que la, la, la vacuna eh, no es que la decisión la tomen nada más ustedes, porque vaya procesos tortuosos y también y, y, y dolorosos, que se siguen, por ejemplo, en donde la decisión solamente queda en ustedes. ¿no? Porque entonces son ustedes que tienen que, que abrir las convocatorias y que vienen los candidatos, y este candidato de quién es del PRI, y este de quién del PRD, y ese de quién del PAN. No, volvemos a teñir de colorido político a la designación de una persona que debe, por naturaleza, no tener influencias políticas en sus decisiones. Entonces yo creo que la vacuna eh, no es que sea electo por un parlamento democráticamente electo, eh, más que en última instancia y que al principio haya una verdadera, eh, un verdadero proceso abierto y transparente de recepción de candidaturas por parte de la sociedad civil y que de ahí exista un comité de expertos que, inter, que haga una depuración de esa lista y que después interrogue de manera profunda y durante días a las candidatas y a los candidatos en presencia de los legisladores. Pero no que no, que no sean los legisladores los que preguntan, que sea el comité de expertos como en, el, en la Corte Penal, la Corte Penal no son los estados los que preguntan, pregunta el comité de expertos y luego el comité de expertos le manda a los estados una opinión. Le dice, ahí con esta opinión tú toma tu decisión, pero entiendo que tú no eres experto. ¿no? Es como quien dice, oye, ¿a qué, ¿a qué hospital voy? Pues mira, te doy el menú, yo descartaría estos 15, te daría estos tres y de, dentro de esos tres… Tú escoge, estos tres son igualmente aptos, ¿Qué es lo que hace ese comité. Y ojalá las ternas entonces llegaran integradas por tres personas igualmente aptas. Esa creo que es la vacuna para la posible futura reforma del artículo 95 constitucional. Yo les pido una disculpa, senadora, senador, colegas, eh, que, que aplique la fantasmal, pero ya me tengo que ir. Con permiso. Gracias. No sé quién quiera. Sí, por favor. Bien. Bueno, de nuevo quiero reconocer el, la decisión del presidente de la Comisión de Justicia, el senador Yunes, y de la secretaria, la senadora Angélica de La Peña, de convocar este foro aunque no sea el foro que este convocado por la Comisión de Justicia, creo que tiene una, puede tener una enorme relevancia. Quiero empezar por una cosa que planteó la, la, senadora June, la senadora de la Peña y que después ha tocado también Álvaro Corcuera, que es la cuestión del papel que tiene ahora la sociedad civil en el proceso de discusión de, este, de, de un tema tan relevante como la integración de la Corte. Hace apenas unos años, esto era un proceso absolutamente opaco, cerrado, que no apelaba en absoluto a la sociedad. Y en cambio ahora estamos viendo un enorme protagonismo de los distintos grupos de la sociedad, bueno, nosotros que este, impulsamos eh, la discusión en torno al, al caso de Medina Mora hace unos meses y ahora en torno a las, a las ternas que se van a presentar, pero no solo nosotros, otros grupos de académicos promovidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los propios jueces, como ya se mencionaba aquí, etc. Ahora hay una discusión abierta que es inevitable y que es parte, sin duda alguna, del proceso de democratización que ha vivido el país. Por eso, el nombramiento de los, de los ministros de la Corte tiene todavía más relevancia que la que simplemente les otorga este, su papel constitucional. ¿Por qué? Porque estamos ante la construcción, y esto quiero insistir, de la legitimidad del orden jurídico en México, que no hemos logrado construir en 200 años de historia de vida independiente. En México, el orden jurídico no ha tenido la legitimidad que requiere y, no, y la ley no ha sido aceptada por la sociedad como el marco real de las reglas del juego, sino ha sido, ha sido considerada siempre como un marco para la negociación de la desobediencia. Si no cambiamos eso, este país no va a poder aprovechar las ventajas de los mercados complejos, ni va a poder aprovechar las ventajas del cambio tecnológico y no va a salir del subdesarrollo. Esto es indispensable para, para cambiar la ruta del país, la legitimidad de nuestro orden jurídico. De ese tamaño es la relevancia que tiene la integración de la Suprema Corte de Justicia en este momento y la reforma integral del proceso, del sistema judicial en el país. Por eso creo yo que el papel de la sociedad civil se ha intensificado y se ha convertido en cada vez más relevante. Pregunta Marta Tagle, ¿cómo debería ser el proceso en el Senado? Bueno, pues creo yo que, dado que el proceso de preselección está ya predeterminado por esta caja negra, que es la decisión de la Presidencia de la República, tal como lo planteaba ya Santiago Corcuera, el Senado contribuiría enormemente a la legitimidad del proceso si estableciera con toda claridad un procedimiento de evaluación de los conocimientos y los méritos de los candidatos, de auscultación sobre la fama, como lo dice el artículo constitucional, pública de los candidatos, y lo sometiera a un proceso transparente de examinación en torno a criterios prefigurados de perfil. Es decir, puede ir más allá del Senado de lo que simplemente este, plantea el artículo 95 constitucional, como yo decía hace un momento, debería eliminar en sus criterios el, el adverbio preferentemente que establece el artículo 95 constitucional y considerar para estos puestos a personas que vengan o de la carrera judicial o de la academia o del ejercicio de la profesión este, eh, eh, jurídica, pero que no tengan vínculos políticos abiertos. Me parece que es importantísimo que en ese procedimiento se incorpore la declaración bajo protesta de, de, de conflicto de intereses, como lo establece la, la Fundación para el Debido Proceso. Esa declaración me parece fundamental porque necesitamos ministros que, se excuse, que tengan necesidad de excusarse de casos la menor cantidad de veces posible, yo soy campechano, igual que el Aira Sanzores, y en Campeche, no sé si allá recuerde, había un magistrado del Tribunal Superior de Justicia al que le decían el magistrado excusado, porque se excusaba de todos los casos, porque todos ten, en todos tenía conflicto de intereses, ¿no? Eh, bueno, y una cosa que me parece también central, ¿qué perfil de ministros necesitamos en esta ocasión? Coincido con Santiago Corcuera en que sería deseable que ahora fueran dos mujeres, a ver si el presidente se atreve a mandar dos ternas integradas exclusivamente por mujeres. Sería muy bueno ampliar el número de mujeres en la corte. No por una cuestión simplemente de este de, de, de, de, es que parece contradictorio que alguien que, que dice que no debe haber una eh, corte con, sin, que debe haber una corte sin cuotas esté planteando la necesidad de que aumente el número de mujeres, pero eso es una cuestión de justicia elemental que tiene que abarcar ya toda la sociedad mexicana. Claro, muy bien. Muy bien. ¿No? Ese es el asunto central. Pero no solo eso. ¿Qué temas están hoy en la discusión nacional? El tema de los derechos humanos. Necesitamos ministros que tengan un compromiso claro para hacer que el sistema judicial mexicano esté atravesado en todas sus decisiones por el respeto y respeto a los derechos humanos, a la, a este, al debido proceso. Ministros que estén extremadamente comprometidos con la independencia judicial y, por supuesto, ministros que en su perfil, ministras que en su perfil, se inclinen claramente por un país donde impere el principio de máxima publicidad en todas las decisiones públicas, de transparencia y que estén comprometidos con la lucha contra la corrupción. Estos son temas que yo creo que el Senado debe tomar en cuenta a la hora de evaluar las candidaturas. Deben tomarlas en cuenta y sería muy bueno que como parte de las conclusiones de este foro estas, estas preocupaciones se le expresaran al presidente de la República para que él mismo las tome en cuenta en la selección de sus ternas. Creo yo que, el papel, que, que hemos jugado un papel importante al, al grado de que bueno, hemos modificado inercias que parecían estar sedando en el proceso de selección de los, propios, de los próximos ministros de la Corte. Creo que esto ha impactado ya. Este, a, a, la, a la toma de decisiones, bueno, es necesario que vayamos todavía un paso más allá y garanticemos que los ministros, las ministras que lleguen a la, a la Corte en, en, en este año o a principios del año próximo, contribuyan sustancialmente a esta tarea de darle legitimidad al orden jurídico y para que México avance realmente a ser un Estado democrático de derecho. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Muy, muy brevemente. Eh, yo iría también un poco en la línea de Santiago para responder la, la pregunta del senador Yunes y definitivamente creo que el quitarle la facultad al Ejecutivo para eh, proponer a un candidato no… Eh, garantiza eh, la despolitización de los nombramientos judiciales. Es por ello que es muy importante eh, la experiencia, por ejemplo, que nos compartía Santiago del eh, el Comité Consultivo para la Corte Penal Internacional, que también se intentó reproducir para la elección de comisionados e integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido eh, una experiencia y una práctica muy valiosa, compuesta por un comité de expertos que hicieron también una evaluación muy rigurosa de las personas, eh, de las y los candidatos para conformar la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que en ese sentido sí podría haber, ¿no?, una reforma, sí podríamos empezar a pensar de manera distinta cómo tendría que ser el proceso de nombramiento, pensando también en la posibilidad de la conformación de un comité de expertos o expertas, como también ya pasa en Estados Unidos. ¿no? Este, el American Bar Association tiene un papel muy importante ¿no? de eh, metodología muy rigurosa para examinar los perfiles de las y los candidatos y además eh, lo importante es que todas las discusiones que se generan en, en el ámbito de este proceso son públicos. Entonces, yo creo que sin duda estas discusiones que se han generado, estos análisis que se han generado el día de hoy, también tendría que ser, yo creo que podría empezar así también del Senado, con hacer un registro público de todo lo que se va generando en la discusión para eh, el próximo nombramiento, los próximos nombramientos. Eh, yo creo que eso sería un paso muy importante que no necesita de grandes reformas, ¿no? hacer de entrada ya un registro público en donde la ciudadanía pueda accesar, pueda ver qué estamos discutiendo las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia, al, eh, al respecto a este, eh, a este nombramiento y que la ciudadanía misma también, como pasa en Estados Unidos, pueda eh, eventualmente participar en esta selección, ¿no? a través de también preguntas, eh, que haya una eh, publicidad mucho más eh, mediática y extensa, amplia de este proceso, porque ahí definitivamente hay un sesgo, hay, hay, hay una importante, eh, un, un importante sector de la población que ni siquiera sabe ¿no? que va a haber un cambio, una transición en la Suprema Corte de Justicia y la relevancia y la trascendencia que tiene para el futuro de la ciudadanía. Entonces, creo que es muy importante también empezar a hacer más público este proceso y ahí también el Senado tiene... Eh, un papel muy importante, ¿no? Lo dejaría ahí nada más. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero referirme a dos, dos temas. Eh, el primero es el tema de, insistir en el tema del perfil. ¿no? Me ha gustado mucho la idea de, del sorteo y quiero un poco lanzarles esta idea. Si los requisitos mínimos fueran los únicos requisitos, pues bastaría un sorteo y, y daría lo mismo que, que salga cualquiera de los tres eh, candidatos nominados de la terna. Entonces, la idea del perfil es que tenga un carácter normativo. O sea, cada palabra que está en la Constitución mexicana tiene un sentido y, tiene, y está ahí por algo. Entonces, si se reconoce, ...un Estado de Derecho y un carácter normativo de la Constitución Mexicana... ...entonces cada, una de, de, de cada uno de esos rasgos y de esos atributos... ...es obligatorio para el Presidente de la República también... ...y así como ustedes como eh, Comisión de Justicia no aceptarían... ...que el Presidente de la República les mande una terna de dos personas... ...porque le diría, oye, bueno, acá falta uno... ...tampoco podrían aceptar que mande personas que no cumplen... O, ...o que él no exhibe la manera como ha acreditado la, la, el cumplimiento... de cada uno de esos rasgos, entonces... Este, a lo que voy, a, hay que recalcar el carácter normativo del perfil, basado en el carácter normativo de la Constitución en general, ¿no? Y si sí es posible eh, rechazar ternas que no están acordes con ese perfil, ¿no? eh, Todos los candidatos deben cumplir la, la, la, la, las características del perfil del presidente. No se puede permitir desconocerlo porque estaría desconociendo directamente la, Constitu la Constitución. El segundo tema al que quería referirme es cómo debería ser el proceso en la práctica. ¿no? Un poco compartiendo la experiencia que más conozco, que es la, la peruana, ¿no? lo que se suele hacer es que cada uno de los atributos del perfil se desarrolla en indicadores. ¿no? ¿Cómo se va a acreditar la capacidad o el conocimiento jurídico? A través de publicaciones, a través de cátedras en esos temas especializados. Y, y, y al desarrollar indicadores, pues a la hora de evaluar cada uno de esos candidatos, se hace como una especie de checklist ¿no? Y, se, y se establece eh, incluso a veces un puntaje ¿no? eh, por los miembros de la comisión al momento de evaluar. ¿no? Este puntaje luego se elimina el más bajo y el más alto para no caer en ninguno de los extremos, se saca un promedio y en función de eso se puede, se puede establecer un orden entre los tres candidatos que se lleva posteriormente al pleno para ser discutido, ¿no? que es como una ponencia, una recomendación de la comisión. Esta es una experiencia que, que no es, este, no es eh, mala, me parece, es diferente, es como algo que pueden tomar en consideración al momento de tener que llevar esto a la práctica. ¿no? Pero sí definir cómo se va a acreditar cada uno de los rasgos del perfil a través de indicadores puede ser muy útil al momento de, de evaluarlo. Muchas gracias. gracias. Sí, señor Presidente. Tres reflexiones para compartir. La primera, que el proceso de selección de magistrados en general y sobre todo de magistrados de, la, de las altas cortes o de la Corte Suprema, está estrechamente vinculado al concepto de régimen democrático. Y esto es una relación que la ha confirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas opiniones consultivas, me refiero específicamente a la opinión consultiva 14, pero que tiene su origen en una, un principio muy antiguo, que está plasmado, entre otros textos, en el famosísimo artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se establece que una sociedad donde no existe separación de poderes ni garantía carece de constitución. Entonces, en realidad es un concepto vivo, es un concepto no jurídico, no formal, sino es un concepto vivo, material y que tiene que ver con la calidad de la democracia, es decir, el régimen democrático es un régimen que tiene calidad y esa calidad, no eh, sabemos, como sabemos, no es fruto del azar ni de la vivosa y generosa condición del gobernante, sino de la construcción y de la lucha de la sociedad, eh, es fuerte, bueno, por tanto… Eh, la selección de sus magistrados será también óptima. No hay régimen perfecto, ese es, el ese es el mensaje que dimos en Guatemala y en Honduras. Nunca fuimos a Guatemala y Honduras a decir el modelo norteamericano, el modelo del Comité del Senado americano en la selección de sus jueces es el modelo perfecto, de ninguna manera. Pero es un modelo que establece un procedimiento que garantiza por lo menos controles muy importantes, audiencias públicas, debates rigurosos y sobre todo transparencia, y toda oscuridad es la mayor enemiga de la, de la democracia. Entonces, eh, una democracia, especialmente en esos asuntos públicos, la transparencia es un elemento fundamental para medir si estamos procediendo con corrección o no. Es, la segunda reflexión es... Eh, lo que les explicamos a, a, a los amigos en Guatemala y Honduras eh, hay tres parámetros que mira la American Bar Association para la selección de magistrados en general en particular de las altas cortes el primer parámetro es integridad y eso se puede medir de diversas formas como lo sugería Ursula también el segundo es profesionalismo lo que se ha mencionado todo el día de hoy los requisitos técnicos, la fortaleza técnica etcétera, y el último es el temperamento el temperamento se puede medir de diferentes formas, ciertamente en esto quien se atreva, como ha ocurrido en Honduras, eh, donde hay una fuerte presencia de ciertos sectores religiosos, eh, mencionar este tipo de parámetros para medir si un candidato es ciudadano o no, por supuesto, está fuera de lugar. ¿no? Y el tercer, eh, la tercera reflexión es la importancia del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, lo que usted y sus colegas, las señoras senadoras, están inspirando y facilitando la idea de vivir, es realmente lo que dio muchos resultados en Guatemala y en Honduras. Gracias. Muchas gracias. Una vez más, eh, a nombre de la senadora de la Peña, a las senadoras que han participado eh, en este foro, agradecemos eh, su tiempo, su presencia y les haremos llegar en los próximos días también las conclusiones eh, del mismo, de manera que quienes han participado en las diferentes mesas y no han tenido la oportunidad de, de escucharse entre sí, también puedan tener las opiniones que nos han expresado. Insisto, tuvimos representantes de 15 organizaciones de la sociedad civil, 5 eh, de la academia y creo que ha sido un ejercicio exitoso, un ejercicio muy rico que nos ayudará eh, muchísimo en este eh, proceso que ya inició de manera formal y que en el Senado habremos dar seguimiento en los próximos días y semanas. Muchas gracias y de esta manera daríamos por terminado este foro.